Hola a todas, a todos. Mi nombre es Pablo García Semperes. Vamos a ver la conferencia titulada Creación Audiovisual, accesible y responsable para la inclusión dentro del primer Congreso Internacional Virtual de Educación Inclusiva en la Universidad. Quiero agradecer a las diferentes instituciones que organizan este evento pues la posibilidad de estar aquí presente y compartir con vosotros este trabajo. Bien, yo soy maestro y trabajo en el Centro de Educación Especial de la Provincia de Granada en el Jean Piaget. Ahí tenéis mi correo electrónico por si necesitáis contactar conmigo, con cualquier asunto relacionado con este trabajo o, u otro que consideréis. En el objetivo de, de, esta, de este trabajo es de tomar conciencia. Tomar conciencia ante una situación. de sensibilizar ante una problemática. Que reflexionemos acerca de las dificultades que muchas personas pasan, sufren eh, a la hora de acceder a los contenidos audiovisuales. Todo con una, con una misión, ¿no? Que pasemos a la acción de que juntos de manera colaborativa podamos crear contenidos que sean accesibles, que sean inclusivos. Para ello veremos una serie de apartados como la importancia del video en la educación, software libre para la creación audiovisual, la importancia de una cultura libre, la educación inclusiva, la necesidad de realizar creaciones que sean accesibles, que sean seguras, que sean responsables, así como veremos una serie de herramientas tecnológicas y plataformas colaborativas que nos van a permitir establecer una serie de medidas de accesibilidad. Claro, hace ya 24 años, un Masterman, en base a una serie de estudios, nos alarmaba de la necesidad de establecer de manera prioritaria en los centros educativos una educación audiovisual. ¿Por qué? Porque los medios audiovisuales se habían incorporado en la sociedad de una, manera, eh, de una manera tremenda. Había gran importancia ideológica, un alto consumo por parte de las personas. Esto generaba gran saturación. Todo este marco generaba una serie de, de necesidades que debían atenderse de manera prioritaria en los centros educativos. Posteriormente, con la aparición del vídeo en Internet, a través de gigantes como YouTube o Vimeo otros servidores, o así como la incorporación de la tecnología, el vídeo en los sistemas móviles o en otro tipo de dispositivos, eh, han generado que, que el vídeo esté presente en nuestra vida en todo momento, en redes sociales, continuamente. Y todo esto exige que lo, la necesidad de trabajar, la necesidad de, de, de establecer una educación audiovisual prioritaria para que las personas puedan responder críticamente ante toda esta influencia para que las personas puedan ser eh, libres. El bien de la educación tiene... Muchas posibilidades, tiene diferentes, ¿no? Podríamos hablar de, a través del vídeo podemos investigar, a través del vídeo lo podemos utilizar para formar al profesorado, o bien para transmitir información. Podría ser un instrumento que nos sirva para evaluar, para motivar, para analizar los medios, etc. Pero todas estas funciones, todas estas posibilidades... Eh, Pueden suponer una barrera a aquellas personas, por ejemplo, concretamente cuando hablamos como transmisor de información para aquellas personas que no pueden acceder a los contenidos cuando no incorporan medidas de accesibilidad audiovisual que veremos más adelante. Claro, responsabilidad y libertad van de la mano. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando, hacemos referencia especialmente a ser dueños, dueños de la, de la propia vida, tal como decía Platón. ¿no? Eh, responsabilidad y libertad están muy relacionadas. Richard Stallman, el fundador del Movimiento Libre, resaltaba la importancia de que los alumnos tienen que conocer la libertad. Pero no solo conocerla, sino también tienen que saber hacer un uso de esa libertad. Fundador del Movimiento de Software Libre. <coughs> software Libre lo que significa realmente es libre. Bueno, no tiene, aunque utiliza el término de free de inglés, no, no tiene nada que ver con gratis. Para que el software libre es aquel que respeta la, la libertad del usuario. En cambio, el software primativo no, no respeta, priva, priva de la libertad. Para que un software sea libre, tiene que cumplir una serie de, de libertades. En este sentido, el usuario tendría, podría usar el programa, podría modificarlo, podría distribuir copias, así como mejorarlo, ¿no? Tiene esa, esa posibilidad de contribución a la comunidad. Cuando alguna de esas cuatro libertades que hemos visto anteriormente falta, no podemos hablar de software libre. En ese caso estaríamos hablando de software privativo. Cuando un software no se puede usar con cualquier propósito, cuando un software no se puede modificar, cuando un software no se puede distribuir o mejorar, no, no, no puede ser el software libre, sería software privativo. Software libre busca un desarrollo en la sociedad. En una contribución. ¿Podríamos decir que el software privativo es inclusivo? Claro, si un software no permite que se pueda ejecutar con cualquier propósito, está excluyendo. Cuando un software no permite que uno pueda modificarlo, sigue excluyendo. Si yo no puedo distribuir las copias, no puedo ayudar a mi, al prójimo, estoy excluyendo a otras personas. Si no puedo mejorarlo, no puedo adaptarlo, podríamos decir que es inclusivo. Es posible que hay software privativo que sí nos ayuda a, a, a la inclusión, a, a, nos ayuda a la accesibilidad y, y mejora la calidad de muchas personas. Pero en su estado puro, difícilmente, si no es libre, el software podrá ser inclusivo. A la hora de crear contenidos audiovisuales, existen diferentes aplicaciones. Una buena alternativa es usar software libre para ello. Por ejemplo, podemos destacar diferentes programas de diferentes aplicaciones. Para escribir guiones, destaca set Para la edición de imágenes, utilizar Para editar sonido, Audacity. Y la edición de vídeo, Candlelight. Todas ellas son aplicaciones multiplataformas que se pueden utilizar en diferentes sistemas operativos y son muy estables y con grandes funcionalidades. A continuación vamos a ver una serie de capturas de pantalla de Excel, donde podemos ver ahí una imagen con el guión literario, también para el guión técnico con el Storyboard. El editor de JIN con la barra de herramientas, se puede trabajar con capas, etcétera, etcétera. O a través de diferentes pistas de audio. Tiene múltiples interfaces con... Esta aplicación tiene múltiples posibilidades. Podemos añadir efectos, exportar en diferentes formatos. Editor de Candlelight, podemos editar en, con diferentes pistas de vídeo, aplicar efectos también, transiciones, exportar en diferentes formatos. Son grandes aplicaciones que nos permiten eh, crear contenidos audiovisuales. <coughs> Por ejemplo, otra aplicación que podemos destacar para la es eh, Jublet una aplicación que se encuentra con licencia libre y también con amplias funcionalidades. Bien, a la hora de, de crear nuestras obras es importante que estas también sean libres. ¿Por qué? Fijaros, cuando, cuando creamos una obra libre, estamos dando la libertad también a otras personas de que puedan usar esa obra, de que puedan mejorarla, de que puedan compartirla. Una obra libre tiene que cumplir una serie de, de libertades esenciales, si no, no puede estar considerada como libre. Podríamos decir que usar y ejecutar la obra, estudiar la obra, retribuir copias, así como hacer obras derivadas. Para que sea libre debe cumplir esas cuatro libertades. Si no cumple alguna de ellas, pues no, no podemos decir que sería una obra libre. ¿Quién puede liberar? Fijaros, el, el propietario. El propietario de la obra es la que puede liberar. Y para ello existe una una forma fácil de hacerlo, como la, la utilización de licencias Creative Commons. Estas licencias se establecen en base a una serie de condiciones y se pueden combinar pues, en función de, de, las, de las condiciones que queramos establecer a nuestro trabajo. Tanto puede ser el reconocimiento, que la obra no sea comercial, que no se puedan hacer obras derivadas, o bien que se pueda compartir y que permita la, la, obra, la obra derivada, pero que se comparta con las mismas condiciones. Estas, estas diferentes condiciones se combinan y formamos diferentes tipos de licencia. Es tan sencillo como incluir el tipo de licencia que queremos en nuestra obra y poner un enlace a, las, a esas condiciones. Fijaros, cuando liberamos una obra, estamos liberando el propio acto de creación. Con ello hacemos que la obra sea viva. Posibilitamos que otras personas puedan mejorarlas, puedan adaptarla en función a las necesidades. En concreto, estas transparencias, esta y esta anterior y esta otra, están tomadas de un trabajo que realizó Pablo Iba eh, técnico de la oficina de, de software libre de la Universidad de Granada, y a su vez permitía que su trabajo se pudiese usar, que su trabajo se pudiese modificar siempre que se respeten las condiciones que estaban establecidas. Este trabajo entonces pues, se ha permitido que esta conferencia pues, sea más rica y a su vez que otras personas puedan usarlo. ¿no? Una creación responsable es una creación accesible, una, una creación segura, una creación que permite y garantiza la libertad de las personas. Una creación responsable es aquella que no daña la libertad de las personas, que es respetuosa con los derechos humanos, con la propia imagen, con la protección de datos, es segura, garantiza la accesibilidad, tiene una contribución social, un compromiso, busca una mejora o al menos intenta no dañarlo. Lamentablemente, podemos ver en la red, han llegado muchos vídeos de personas que utilizan el vídeo para victimizar, para dañar. Lamentablemente, muchas personas también pierden la vida cuando son chantajeadas, ¿no? Muchos jóvenes se suicidan porque no aguantan la presión y la tensión de este daño. O sea, es importante educar en responsabilidad. Cuando hablamos de una creación inclusiva, ¿no? Hablamos solamente de... de no hablamos solamente de una creación que, que puedan hacer personas con, con discapacidad. Estamos haciendo referencia a todas las personas. Independientemente de cualquier circunstancia, independientemente que tenga discapacidad. ¿De acuerdo? hace referencia a todas las personas. Y los contenidos audiovisuales deben ser accesibles, especialmente en educación. Una institución educativa cuando ofrece un contenido en su, en su, en su web, este debe ser accesible. Si no está discriminando, no está consiguiendo que diferentes personas, eh, en concreto personas ciegas o personas sordas, puedan acceder a su contenido. Entonces es necesario ofrecer una alternativa auditiva o visual. Por ejemplo, si yo pusiese un vídeo, en este caso, el vídeo no se escucha nada, no vemos nada. Esto, esto es lo que una persona sufre cuando no hay, cuando no hay una medida de accesibilidad. No, no, no llega el contenido. ¿Qué podemos hacer? Bien, pues utilizar alternativas, alternativas auditivas, auditivas o alternativas visuales. Una alternativa auditiva puede ser la audiodescripción para personas precisamente con discapacidad visual o personas ciegas. O bien usar, por ejemplo, subtitulado o la interpretación de signos o la transcripción. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan seguir el contenido. Fijaros, esto no es nuevo. Este tipo de medidas llevan mucho tiempo establecida. Eh, ¿Cuál es la novedad? Que a través de diferentes herramientas que se encuentran en la web, todos podemos eh, crear la, esta medida. Es más, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Por lo tanto... Como vimos, el vídeo tenía muchas posibilidades. Podríamos utilizarlo para transmitir información, para evaluar, para motivar, etc. ¿De acuerdo? Pero estas posibilidades de la utilización en la educación no puede suponer una barrera más. Para ello es necesario establecer medidas. Y una buena forma es incorporar subtítulos, una buena forma es incorporar audiodescripción. Esto no solo va a beneficiar a las personas ciegas eh, o las personas sordas, ¿no? sino también a lo mejor personas con discapacidad intelectual, o alguna otra persona que no conozca el idioma. La audiodescripción es una medida de accesibilidad audiovisual. La descripción es un sistema de apoyo a la información que consiste en incorporar información sonora en los vídeos, ¿de acuerdo? Sobre eh, aquellos aspectos de la imagen que, que no pueden percibirse. percibirse. Estos comentarios en referencia, pues bueno... Tanto las personas que van apareciendo, datos de, de, de los vestimientos, el lugar donde ocurre, sobre la acción que se está desarrollando. Existe una norma específica donde se desarrollan y se... todos aquellos requisitos que requiere una buena una, una audiodescripción. YouDescribe, Es una plataforma colaborativa que nos permite incorporar vídeos, que nos permite incorporar audiodescripción a los vídeos. En concreto, se, se, se, se coge un vídeo de YouTube y a través de un sistema sencillo, a través de una interfaz que nos va a permitir editar, nos permite incorporar unos clips eh, y podemos incorporar esa información sonora sobre lo que está ocurriendo, sin alterar el contenido original de, del vídeo. Además, también nos permite compartir esa información a través de, de diferentes redes sociales. Podemos decir también que... Es importante resaltar que este, que este contenido, esta biodescripción, va a permitir que las personas con, con discapacidad, eh, especialmente las personas puedan disfrutar del contenido del vídeo, puedan disfrutar de las películas, de los materiales educativos, de, acuerdo, de aquellos elementos visuales que, que de otra manera no les sería posible. El subtitulado es otra medida de accesibilidad visual Consiste en generar una transcripción por sincronizar ese texto con el, con el audio. Y no solo es importante lo que se dice, sino también cómo se dice, quién lo dice, qué elementos o no le están ocurriendo. Una gran novedad que incorporó hace ya un tiempo, no mucho, pero bueno, YouTube es la, la generación de subtítulos automáticos. Eh, solo subiendo el, el vídeo al servidor, a, a, a YouTube, <coughs> se genera eh, a través de una herramienta de reconocimiento de voz el, el subtítulo y lo podemos activar. Ahora mismo puedo decir que el, la, el, esta aplicación, ha, esta funcionalidad se ha, se ha mejorado y se ha perfeccionado bastante y la fiabilidad es muy buena cuando el audio es bastante claro. También otra... Otra herramienta, otra funcionalidad que nos incorpora a YouTube es la transcripción automática, donde si incorporamos el texto de lo que está ocurriendo, automáticamente nos lo va a sincronizar. Con, con, nos va a sincronizar el subtítulo, ¿no? Con todo lo que se está diciendo en el vídeo. Pues, bueno, es importante decir que tiene que estar en el mismo idioma, sino difícilmente podrá, podrá sincronizar. Aquí también es importante destacar Amara. Amara es una organización, es una plataforma colaborativa para de manera conjunta contribuir a la creación de subtítulos y hacer que los contenidos sean más accesibles. Se trata de una, de una herramienta que se encuentra en software libre. y Todo lo que se encuentra con licencia libre y todo lo que se genera con Amara se genera con licencia libre. Lo que permite adaptar, lo que permite mejorar, lo que permite distribuir libremente. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Amara. Para el subtitulado, bueno, pues realizar un subtitulado puede ser fácil, pero realizar un buen subtitulado es una tarea un poco más compleja y hay una serie de, de hay una normativa, concretamente la normativa UNE, que, que regula la, la 153010 eh, 22012 subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva, que regula cómo tiene que ser un subtitulado. Bien, eh, veamos a continuación las conclusiones de, de este trabajo. Bien. es necesario educar en libertad. En el uso de la libertad, los docentes y los alumnos debemos conocer las libertades que tiene el software libre eh, que, con, que conlleva su uso y, y todas las libertades que conlleva. ¿no? Existen buenas alternativas al software privativo para la creación audiovisual. Agrabamos Cell, como Dafty, Candlelight, Life, Jubler, GIMP. El derecho a la educación es un derecho de todos, ¿no? Y las creaciones audiovisuales, especialmente las instituciones educativas, no tienen que excluir a las personas. Es necesario tomar medidas de accesibilidad audiovisual que permitan que todas las personas puedan acceder a los contenidos. Es necesario que las creaciones sean seguras, sean responsables, sean accesibles. Existen buenas herramientas para ello. Eh, como hemos visto, en la herramienta ARA, por ejemplo, YouDescribe, o las que incorporaba también YouTube. Para esto, la formación del profesorado va a ser clave. Es necesario que el profesorado se sensibilice al profesorado, que conozca. Es necesario que el profesorado sepa cómo, cómo hacerlo. Eh, y si al menos él no puede, por algunas cuestiones técnicas, pues que, que existan de manera colaborativa otras personas que puedan generar esos contenidos accesibles. Especialmente, como digo, en educación. ¿no? Tomar conciencia, sí. Sensibilizarse, sí. Solo, no es necesario que todos juntos colaboremos y que hagamos creaciones libres con medidas de accesibilidad audiovisual. Fijaros, cuando hacemos una creación libre también es importante decir que estamos dando la posibilidad que otras personas puedan retomar ese trabajo, que otras personas puedan modificarlo, que otras personas puedan distribuirlo sin ningún tipo de barrera legal. Ahí, continuación las diferentes referencias. Y, y bien, decir que, esta, que este trabajo se encuentra también con licencia libre, si queréis podéis usarlo, podéis hacer una obra derivada del mismo, podéis compartirlo y agradecer vuestra atención y, y deseando que todos juntos pues colaboremos y, y hagamos contenidos libres, que sean accesibles y que incluya al máximo número de personas. Muchas gracias.